Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Nicole, para los que no me conocen. Y hoy día vamos a tocar un tema muy muy importante y muy pedido que todos ustedes me han estado preguntando por Instagram, por YouTube, a raíz del video que subí de mi experiencia sobre el modelaje. Se los voy a dejar acá, si es que no lo han visto. Muchos de ustedes quieren saber cómo empezar el modelaje, que es lo principal. Así que les voy a contar un poquito cómo es que funciona todo este mundo. Para empezar, quiero dejar en claro de que... Yo les hablo como si fuera mis amigas, con total confianza Les voy a recomendar siempre lo mejor No importa si me gano enemigos o hago amigos, en verdad eso no es el por qué estoy haciendo este video Estoy simplemente siendo sincera con ustedes y creo que eso es lo más importante y lo que espero que valoren Antes de empezar quiero agradecerles muchísimo por el apoyo en el video de mi experiencia en el modelaje, de verdad fue inesperado. Me alegra de que lo que les conté de verdad les pueda ayudar tanto si es que eres modelo, quieres ser modelo o en cualquier otro tipo de trabajo. Y bueno, lo primero que tienen que saber para aprender a ser modelo es que tienen que tener en claro que ser anfitriona no es ser modelo. Y el modelaje tiene dos ramas, que es el modelaje publicitario y el modelaje de alta costura. Este de alta costura por lo general es para desfiles o de alta costura, de vestidos. Y el publicitario son campañas, por ejemplo, Replay, Saga, marcas que necesiten publicidad. Tienes que olvidarte de todo lo que querías saber sobre el modelaje. Porque a veces no es lo que tú piensas. Y entrar al modelaje no es tan fácil. Si es que vieron el video anterior saben cómo me demoré en entrar al mundo del modelaje. Pero eh, les voy a dar un par de consejitos. Más que nada para el modelaje de alta costura, las chicas con cuerpos exuberantes no funcionan. Y lo digo así porque así te lo van a decir. Y también es necesario medir de 1,75m para arriba. Yo soy la excepción. Así que todas pueden lograr hacerlo. Si yo lo hice, si yo rompí las reglas en ese sentido, tú también puedes hacerlo. Para fotos no es necesario ser tan alta. Eh, 1,70m yo creo que estaría bien. No muchas miden eso, pero... Si es que tienes la actitud, la personalidad, buena presencia en verdad la altura va a ser lo de menos también es bastante necesario tener buena postura y buena postura me refiero a tener hombros bajos espalda recta sin encorvarse mucho aunque suceda a veces por cosas de la vida pero bueno si es que has estudiado ballet si bailas ballet ese es un plus y en verdad la gente se da cuenta de que has tenido algún pasado de bailarina porque la postura en verdad no se va nunca Para practicar tu postura, lo que yo hacía en mi escuela de modelaje es que me ponían un palo, ya sea un palo de escoba o lo que sea, y te lo ponías acá atrás y andabas caminando así durante un rato y hay que repetirlo muchas veces hasta que tu cuerpo se acostumbre y en tu mente digas postura y automáticamente te pongas así súper recta Tienes que estar preparada para que la gente te diga cosas crueles, cosas feas que van a herir tu corazón y quizá puedan herir tu mente también pero tienes que ser muy fuerte porque así como va a haber gente que diga ay qué hermosa eres, que lo has hecho hermosísimo, que eres súper talentosa, que eres lo máximo también hay gente que te va a decir eres una porquería, no sirves Así que, chicas, vayan con la cabeza en alto y no dejen que esos comentarios les arruinen su día. Si es que no tienes ninguna experiencia previa en el modelaje, yo te recomiendo ver videos de modelos en YouTube que te enseñen pasarelas, si es que no puedes ir a una agencia, no puedes pagarla. Ver fotos de, de cómo posan las modelos. Estuve pensando en hacer un video así, así que probablemente lo haga pronto para poder ayudarlas. Pero ver videos sirve un montón. Ustedes se preguntarán cómo logro que alguien me note o alguien sepa de mi existencia y de que puedo modelar bien. Esto les piden a todas las modelos, de todas las agencias, de todo el mundo. Y se llaman las fotos Polaroid. Vienen a semejarse a las fotos instantáneas. Pero no suelen imprimirlas acá en Lima. Porque... Pero las Polaroid son fotos súper simples. Sin maquillaje, casi nada. Lo mínimo, indispensable. Y con ropa negra. Ya sea un bikini negro o un pantalón negro con un top negro. Y tacos estiletos. Estos. Y no con plataforma. Este tipo de fotos... Se toman de frente, de lado y de tres cuartos. Y de espaldas. Esto sirve para que los clientes te vean tal cual estás en este preciso momento. Por eso esas polares siempre se tienen que estar actualizando porque te cambias de cabello, tu pelo crece, quizá engordaste un poquito o X cosa. Muchas de ustedes me estuvieron preguntando qué agencias de modelaje o escuelas existían y recomendaba, así que les voy a dar un parcito de nombres. Tuve la oportunidad de ser profesora de pasarela en la escuela de Claudia Benavides. Todavía no es tan grande porque... Estás empezando desde chico, pero tiene un montón de chicas y lo recomiendo en mi top número uno. Es una chica mega profesional Claudia ha viajado a la India ha estado en un montón de lugares y su book profesional y su experiencia es de verdad a uno así que con ella puedes aprender pose etiqueta, dieta, pasarela y un montón de cosas que, que en verdad así nomás no puedes aprender porque necesitas de alguien más. En la escuela que yo estudié es la de Mónica Chacón me fue bastante bien, fue un Intensivo de verano Fue muy divertido, en verdad me encantó Ahí aprendí un poco de maquillaje De etiqueta social De cómo poner la mesa, de las poses Un poco de De cómo hablar frente a las personas Porque eso de verdad es como tu presentación Entonces tienes que aprender a hablar eh, Con agentes Con modelos, con fotógrafos Entonces no puedes hablar como como una niña, ¿no? Tienes que hablar como una persona profesional y eso te va a dar puntos a ti como modelo. Otra de la escuela que he visto bueno es la de Stephanie Schiller y Natalia Bertis, que se llama Model Lab, si no me equivoco. Esa también pueden buscarla en Facebook y ya bueno, ustedes depende de cuánto tienen para pagar porque no sé mucho de los precios de, de los cursos, pero eh, espero que esto les pueda ayudar bastante a ustedes que quieren aprender a modelar y a ser modelos. Y lo más importante es que debo decirles de que en Lima, Perú, no existe ninguna agencia real o buena por así decirlo. Acá no es como, como Nueva York, de que estás en una agencia y te mandan a París a desfilar o a hacer fotos para Vogue y para hacer eso tienes que ir afuera. Pero para ir afuera necesitas un book, entonces yo te recomiendo empezar aquí. Conocer gente, conocer fotógrafos y poco a poco vas a ir armando tu experiencia como para poder irte afuera. Así que si es que en verdad tu sueño es ser modelo profesional, yo te recomiendo hacer eso. Porque vas a crecer como persona y como modelo también. Hablando de las agencias, esto es bastante importante y tienen que saber las agencias que existen aquí. Que a veces están amarradas con las escuelas de, de modelaje. Te cobran entre el 15 y el 25% del trabajo que ellos te consiguen. Es decir, por ejemplo, firmas contrato con una agencia entonces te dicen ya, tienes fotos para tal persona y te pagan 500 dólares pero de esos 500 dólares en realidad son por ejemplo 700 dólares o 600 dólares que de verdad el cliente está pagando pero porque estás trabajando por medio de la agencia, la agencia se queda con ese porcentaje entonces eso tienes que en verdad evaluarlo bien porque si ves que te están llamando sola o te estás moviendo tú sola bien en el entorno no recomiendo amarrarte a una agencia porque te va a limitar bastante tu trabajo. Pues existe otra modalidad, eso es, depende de, del contrato que hagas, es que si es que tú consigues un trabajo solo, es muy probable que la agencia te diga oye, tienes que avisarme de todos los trabajos que tengas porque de ahí tengo que coordinar yo y al final se quedan con un porcentaje también del trabajo que has conseguido y a veces es muy injusto. Otras veces sí valen mucho la pena, por ejemplo, existe Iceberg Modelos Te da contrato sin amarrarte, o sea, por ejemplo, yo estoy dentro de ello Y yasmin que es la que maneja todo, me consiguió un montón de trabajos Os voy a poner acá un par de fotos Y el contrato es por ese trabajo Entonces, si tú consigues otra cosa X o luego te consigue otra cosa, no importa Porque igual estás trabajando por dos, por tres y no estás amarrado a ningún, ninguna agencia, ningún contrato Solamente al de ese trabajo en específico Entonces, en verdad, eso sí conviene Y creo que es una buena oportunidad de, de poder hacerte conocida Y poder conseguir más cosas Porque amarrarte a veces no es muy buena idea Otra cosa que les aconsejo bastante Que si ya están armando su portafolio Y van haciendo fotos más o menos seguidas es que tengan mucho, mucho cuidado con los contratos a veces las empresas y las productoras se pasan de, de chistosos o se pasan de listos y crees que tú no te das cuenta porque a veces usan tu imagen sin permiso y si tú quieres ir a reclamarles oye, no me has pagado por esa foto o me has dicho que las fotos son de, de hoy día hasta diciembre y aparecen en enero de nuevo tus fotos no tienes lugar a reclamar entonces yo te recomiendo siempre pedir una constancia firmada, un contrato así sea contrato por tres fotos es lo mínimo que puedes hacer y puedes pedir tú como modelo Porque en verdad la que se va a ver frustrada y engañada vas a ser tú Y vas a perder plata por uso de imagen Así que también tengan mucho cuidado con eso Porque las empresas no te dicen esas cosas Otra cosa que yo les recomiendo, si sí, es que quién es el modelo Es que primero, antes que nada, tienen que cuidarse ustedes mismas Tienen que cuidar su cuerpo, tienen que cuidar su pelo, tienen que cuidar su rostro Porque con eso es que trabajan No pueden descuidarse de absolutamente nada Porque todos ven todo Así que tengan siempre las uñas bien cuidadas, los pies bien cuidados, el cabello hidratado, todo, hasta el más mínimo detalle tienen que cuidarse. Y bueno, ya que todos somos millennials o de la generación Z, X, Y, no sé en qué estamos, es que las redes sociales es nuestra carta de presentación. Así que también tienes que cuidar tus redes sociales, tu Facebook, no publicar cualquier tontería porque los fotógrafos y los clientes ven eso. Si es que no te conocen, van a ver uno tus polaroids y dos tus redes sociales. Así que también tengan cuidado con eso de no postear cada tontería porque también te creas mala imagen y eso es lo que no queremos Creo que eso es todo lo que tengo que decir Para empezar a ser modelo no se necesitan muchas cosas Solamente es tener buena actitud, personalidad, cuidado personal que también es muy importante Amor por ti mismo, ser fuerte Y bueno, simplemente trabajar y trabajar, trabajar fuerte porque así como tú hay 20 chicas más que quieren lo mismo y tienes que sobresalir y siempre ser la mejor en todo ser puntual que también es muy importante y ser amable porque una modelo así caprichosa antipática que no dice gracias ni, ni se divierte trabajando en verdad ¿para qué lo haces? pero bueno hay chicas de todo tipo así que yo espero que su sueño de verdad sea ser modelo ser un referente para otras niñas espero que de todo corazón les vaya muy bien y bueno no se olviden de luchar siempre por sus sueños y a trabajar duro que acá las estoy viendo. Si tienen alguna duda, no se olviden que pueden escribirme abajo en los comentarios o en Instagram, que estoy siempre, siempre disponible ahí. Así que chicas, nos vemos en un próximo video. Las quiero mucho. Gracias.